Bueno, pues eh, ya llevamos dos años de este segundo mandato en el que Esquerra Nietzsche Izquierda Unida volvió al Ayuntamiento de Bilbao. Lo hicimos hace ya seis años a través del proyecto de del Bilbao en Común y en estos últimos dos años pues, el balance que hacemos es un balance eh, positivo. Hemos sido una fuerza política de oposición, una fuerza política que ha confrontado ideológicamente con, con la mayoría absoluta del Partido Nacionalista Vasco, y el Partido Socialista y lo hemos hecho planteando además un modelo de ciudad alternativo. Hemos llegado a acuerdos, a pequeños acuerdos que mejoran la calidad de vida de las personas, pero también hemos sido eh, férrea defensa de que otro modelo de ciudad es posible y muestra de ello es que hemos sido la única fuerza política que hemos votado en contra del Plan General de Ordenación Urbana, que es el que establece la morfología el planning de la ciudad para los próximos 20-30 años. Bueno, hemos, hemos presentado diversas iniciativas, ¿no? pero quizás eh, me quedaría precisamente en lo más duro de la pandemia y cuando muchas de las personas mayores que están en, en residencias en el casco urbano de Bilbao, en aquellas residencias que normalmente no tienen ni patio ni tienen jardín, pues eh, conseguimos, a través de un acuerdo con el equipo de gobierno, que el ayuntamiento ofreciera la posibilidad de acotar eh, entornos seguros, entorno a esas residencias para que esas personas mayores pudieran, sin romper la burbuja de aislamiento, salir a, a tomar el aire. Y la segunda iniciativa que yo creo que, que fue importante fue la que aprobó por unanimidad el Pleno del Ayuntamiento para exigir a la banca el garantizar las cuentas de pago básico para las personas que, que lo demandaran. Yo creo que la crisis del COVID ha dejado patente las costuras eh, de nuestra ciudad, las costuras de nuestro modelo de bienestar y también las costuras de nuestro modelo productivo, empujando a muchas personas a una situación eh, pues de pobreza y exclusión social. Precisamente por eso yo creo que estos dos años que quedan lo que tenemos que trabajar es, en, en primer lugar, en el establecimiento de un escudo social que permita que las personas que peor lo están pasando puedan acceder eh, a unos mínimos, y en segundo lugar también trabajar eh, en transformar ese modelo que actualmente está muy vinculado al turismo y a los grandes eventos y que ante la falta de turistas eh, vinculadas a la crisis ha dejado patente que durante muchos años han puesto demasiados huevos en la misma cesta y tratar de transformar ese modelo productivo en un modelo productivo eh, que realmente genere empleos desde el punto de vista verde y desde el punto de vista de la transformación social. Bueno, yo creo que lo que hace falta es un Bilbao más sostenible, más justo, más igualitario, que mejore la cohesión de los barrios y que apueste por las personas que, que vivimos aquí.